Sigo ahora con Camila porque algo pasó allá en Puerto Rico con los urbanos, ¿eh? Claro. Señores, por víspera de Día de Reyes, en el día de ayer, los dos urbanos de Puerto Rico, Rao Alejandro y Wisin, le llevaron juguetes eh, a Puerto Rico, a los ah, niños uh -huh. de donde ellos eran, ¿verdad? Entonces, los artistas urbanos puertorriqueños, Rabo Alejandro y Wisin, entregaron este miércoles cientos de regalos a decenas de niños en Puerto Rico, en víspera del Día de Reyes, y en agradecimiento al apoyo de sus respectivas carreras, Raúl Alejandro llegó montado en una camioneta junto a los tres reyes hasta los nuevos terrenos de la parroquia católica San Felipe Apóstol en Carolina, municipio aledaño a San Juan y de crianza del intérprete donde se reencontró con la gente que lo vio crecer. Allí, decenas de personas montadas en sus respectivos automóviles esperaron al artista que éste les diera un obsequio, mientras que otros jóvenes le pedían una foto o un autógrafo. La entrega de los obsequios se organizó por el método de autoservicio como medida de seguridad sanitaria para el COVID-19. Según dijo el también novio de la artista urbana, la Rosalía, a los medios de comunicación que acudieron a la cita allá en Puerto Rico. Esta es la segunda ocasión que organiza el evento y aseguró que lo continuará haciendo hasta que Dios diga. Y ahí vemos ahí un videito de TikTok, ¿verdad? Donde pues eh, Raúl Alejandro estuvo compartiendo y entregando los juguetes allá. Entonces acompañado del párroco de la iglesia, el sacerdote Rodney Alagrin, no Algarín. Raúl Alejandro recordó que para el Día de Reyes, su padre le confeccionaba una cajita llena de hierbas, cogía unas herraduras y las marcaba en la cajita. Como si los reyes hubiesen llegado a la casa. O sea, se mantenían esa tradición y esa, esa magia y vamos, esa ilusión de los... Vamos reyes a ver magos. video de TikTok. Sí. Hoy vamos a entregar regalitos ya a los reyes. ¿Qué? Mi rey con Rao. Pero, pero ¿Cuál rey? ¿Rey Raúl o los reyes de Raúl, ¿Cuál es el otro? Yo voy rey de Magua, Rau Es increíble, Y que no sabe, bello Bey Jason también <risa> <risa> Tú a los dos porque usted, para que te den reyes para la hija tuya Pero yo con Rau me conformo <risa> Ah, ok, ok, ok No, pero pues mira, fue un lindo gesto Oh, pero... Fue un lindo gesto. <risa> <risa> Ella tiene reyes, pues yo le di. <risa> no, está bueno, Fue un lindo gesto que Raúl, en sus historias está en Instagram, dijo que va a ser ya cada año eso, hasta que Dios quiere y le dé la salud, de él hacerlo siempre en ese pueblo donde lo vio crecer. Él decía que... Dándose obsequios, se encontró a una niña que debía justo a de su casa, que decía, ya ya la reconozco porque está tan más alta. Mm. Así, entonces, eh, son cosas que son muy lindas. Así también aquí eh, estaba, estaba la perversa malutrevejo que anda aquí en, en la capital, oh. que fueron a varios barrios de la capital, Rey Los Minas y así en un camión, un furgón, llevando muchísimos reyes a todos estos niños que realmente... Eh es lindo, más en este tiempo que surgió lo que fue la pandemia, el COVID, sí. que no vieron muchas cosas asequibles a los que ya los niños estaban acostumbrados a esperar. Entonces, estos bonitos detalles de estos famosos hacia los niños, fue muy lindo y que lo tomaran en cuenta. Y que se vio pues la, el agradecimiento de todo ese pueblo oricua, a, tanto como a Rao y a Winston, por haber hecho ese acto de donación hacia ellos. Claro, eso es tradición ya que la, la figura pública y los, y los artistas de diferentes partes, porque vemos lo que pasó con Raúl, vemos lo que pasó con la perversa, pero hay jóvenes también que aspirantes a, a famosos porque son artistas, tanto de, de, de aquí, de zonas aledañas que también lo hacen, una amiga mía de, de Salcedo que se llama Lainey la flaca del flow también. Eh, ten, tenía las imágenes, pero no me dio tiempo. También regaló regalos no, en okay. su comunidad allá. Un saludo a ella, Lainey, allá en Salcedo, la gente de Guerrero Negro. También regaló va, varios regalos allá en su, en su en su negocio. También aquí lo ha hecho mucho Riddell, Fislayer también, que, que mm -hmm. ha, ha donado, incluso en la, creo que la temporada pasada yo fui partícipe de eso y, re, y regalamos varios regalos, eh, juegos o sea que es tradicional que, que hay muchos de, de estos muchachos y aquí hay aquí hay artistas que lo han hecho ya en, en San Francisco de Macorís que no sea, que mucha gente no se haya hecho eco de eso es otra cosa pero siempre es tradición que la figura pública los artistas y la gente que están involucradas con cualquier actividad social de arte y ese tipo de cosas siempre acuden a los barrios a regalarle aunque sea un jueguito un carrito de cuerda a un niño que, que lo hace feliz verdad en ese, en ese día de reyes porque hay mucha gente que no lo puede adquirir sí quizá por lo caro y ese tipo de cosas y, Exacto, y para, que, para que los niños pues tengan una, una alegría por un tiempo eh, verdad sobre todo esos niños de las zonas más eh, deprimidas de las zonas más humildes pues esos niños pueden tener una alegría un, con un juguete disfrutarlo eh, y mira otro otra figura que estaba dando okay a, hay una música aquí bueno agua <risa> No, yo Estamos, que era vamos en Estamos en Bob Esponja. la música Bob Eponja. No, no, no. Mira, hombre, tú. <ríe> Mira, eh, otra figura eh, que estaba dando juguetes fue eh, Kimmich Ultra Mega. Eh, lo vi ahí. Y ultra Sí. estaba sí. sí. con ella con la sí, sí, pero sí. que entonces, pues, eh, no sé, no. La gente que fue allá no pudo estar en orden y comenzó normal, a tirarlo eso a los jugadores. Lo normal de los barrios. Eso de los barrios dominicanos. Los barrios do, dominicanos, que siempre hay un juidero, porque parece que nunca más. No y, y, y no, y a veces <risa> en esos camiones que vienen con reyes, la mamá se pega, y dice, no, yo quiero ese, que ese no me gusta, ese O sea, ah, a yeah. ¿Se te puede decir, córame, este. Tú, ese, ahí, yo, por andando mi hija y también tiene que decir no el azul no ese se está muy feo si sí, hay bachatero, hay bachatero sí, hay bueno, varios... es que lo que pasa lo que pasa es con, con no, los pero artistas hay, aquí de San Francisco hay, hay, hay que lo han hecho lo que pasa con los artistas alfred Martínez fue al hospital San Vicente de Paul oh. el bachatero alfred Martínez lo que pasa lo que pasa a veces con los artistas es que ellos no publican lo que hacen en día de reyes el mismo día de Reyes sino en día San, en día después Solamente si van, por ejemplo, el día 5, el día 4, si pueden, ellos lo publican el mismo día 6. Pero yo sé que hoy muchos artistas, como nos dice aquí nuestro amigo Jorge Luis, como lo recalcan ustedes, pues van hoy, pero ya a partir de mañana, que es viernes, pues lo van a... No ahí, el fin de semana te lo o sea, porque hasta el lunes. El fin de semana. O sea, tienen hasta el lunes para buscar los míos. Y hablando... Y, y, y, <risa>